Nosotros hemos planteado un debate que vale ya, señora cabero del y tú más, que hemos planteado un debate en el marco de la Comunidad Europea, de lo que ha votado el Parlamento Europeo. ¿Se ha, enterado, ¿Se ha enterado lo que ha dicho la relatora de la ONU sobre el derecho humano a la vivienda? Yo estoy hablando de eso, pero, pero si quiere hablamos del informe de la Cámara de Cuentas que habla de que el equipo de gobierno anterior sacó 500 viviendas de alquiler. ¿Y qué han hecho ustedes? Nada, nada, lo acabo de reconocer. Lo que va a hacer la concejal de vivienda, lo que va a hacer dentro de año y medio, lo que va a hacer. Es decir, no han hecho nada. Se han cargado un programa que ponía 500 viviendas para alquileres y ustedes no lo han sustituido por nada. Alza, alquiler de Zaragoza. Aún estamos pendientes y le estamos haciendo preguntas para que lo hagan. Y ustedes están hablando de la buena relación con la DGA y al mismo tiempo hablan del fracaso. ¿Pero de qué relación? O sea, ustedes no han conseguido que los 120.000 euros para la oficina de mediación hipotecaria se los pagaran. ¿Eh? Y ustedes han consentido que la deje a abrir una oficina que no conoce nadie para desentenderse, porque son competencias impropias del problema de vivienda. Buena forma de entender el derecho humano a la vivienda, buena forma de entenderlo. A ustedes no les afecta. Es un derecho fundamental constitucional, pero no les afecta, porque como son competencias impropias, vale. Por eso hacemos esta moción, porque afecta al Estado central, y le pedimos una ley estatal de vivienda que blinde el derecho humano a la vivienda y su adecuado uso y disfrute. Y esto supone también el acceso a suministros básicos, eso supone también ayudas, como no han hecho ustedes, para pagar la energía eh, o para pagar el gas, para evitar los cortes. Eso no lo han hecho ustedes. Mucho, mucha ayuda alimentaria, pero muy poquito, eh, muy poquito, porque ha sobrado más de un millón de euros en materia de suministros básicos. Eso se lo pedimos al Gobierno de la Nación. Le pedimos al Gobierno de la DGA alternativa y habitacional de los desahucios, que no había desahucios o los que había y sabía Zaragoza de Vivienda que los podía eh, solucionar con viviendas, lo las, las solucionaba. Ustedes no han solucionado ni un solo desahucio a lo largo de este año y medio. Ustedes están consintiendo que se vulnere el derecho a la protección del menor. Mucho hablar de pobreza infantil y poco invertir. ¿eh? El dinero de pobreza infantil también va para que los niños no, no sean echados a la calle por un procedimiento de desahucio. Vaya, vaya, vaya, como entienden ustedes lo de la vulnerabilidad. Y cuando hablamos del ayuntamiento, estamos hablando. De lo que estamos hablando, que no, que no nos sirve que cuando ustedes no han hecho nada ni por poner viviendas de alquiler ni por construir viviendas nuevas, nosotros no construimos, no construimos, aumentamos el parque de viviendas con acuerdos con entidades bancarias, lo aumentamos y no hubo necesidad de construir porque nos centramos en los alquileres. Y las viviendas que construimos, que son las de la imprenta Blasco y las 88, que ya llevan vendiendo 130 viviendas, la señora Andreu esas 130 viviendas que les dejamos medio realizadas las llevan vendiendo año y medio, aún no han hecho nada, que no han hecho nada, lo han reconocido ustedes. De eso se trata, de que les entre un poco de sensibilidad, de que la importancia de un parque público de viviendas es necesario, es necesario, y que en esto el ayuntamiento no se puede poner de perfil. Por eso les solicitábamos esos estudios previos para que diseñen políticas públicas, como le han recordado los grupos de la bancada de la izquierda.